Este miércoles se presentaron a la Comandancia de la Policía Nacional dos hombres que eran buscados por el robo de una pasola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ambos hombres, residentes en el sector Los Chiripos, serán puestos a disposición de la justicia para que respondan por el hecho que se le acusa. ¿Qué pasó? fue lo que pasó? No, me... este muchacho me está muy yo digo, gutter, queridos, gente, le digo a ellos que vamos de va a ver que lo que es, entonces... El me está diciendo a mí que yo no, yo no robo pasola, es que hay una no pasola, no sé de eso, de no pasola. ¿De un robo te estoy involucrando a él? ¿De un robo te está involucrando ahí? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Eh? ¿Cuál es el nombre tuyo? El tomano y Castillo. Estoy tú tu método. En los chiripos. Y le puedo preguntarle a él mismo si yo robo. Ahí mismo pregunta. El chamaquito, chamaquito se lo da una ¿Qué tempesto? Te ¿Qué templo te estoy? Un petillo, un pequeño. ¿no? Y yo le han cortado un chamaquito, el chamaquito se lo van a ni nada. ¿Cuáles chamaquitos se lo van a pasar? Ahí, yo también adentro. ¿Y cuándo sucedió eso? Eso sucedió eh, yo creo que fue el domingo pasado, el sábado pasado. Domingo pasado. ¿Dónde tú vives, viejo? NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.